¡Bienvenida de nuevo, Cío. Ah, se acercan... Vienen los elegidos... un vistazo a esa cueva. Ayúdame, estoy atrapado. Ha creído que este cangrejito podría hacerle algo. ¡Que alguien me ayude! ¡Va a comerme! ¡Taki, ¿qué pasa? ¡Taki ha vuelto a meterse en líos! Oh, ¡Mirad mi dedo! ¡Tengo suerte de seguir vivo! Desde luego. Un poco más y te arranca la mano. Sí. ¿Sabes? Solo una uña rota es peor. Recuerda lo valiente que fuiste cuando te ocurrió. ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi dedo está infectado! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¿Eh? Y crecer ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay. Acá fue una urgencia médica! ¡No soy un Yorika y ahora me marcho a mi casa! ¿Eh? Aquí solo era una broma! ¡Cállate! ¡Podéis quedaros si queréis! ¡Me marcharé sin vosotros! Aquí eres un... No, no, no lo digas, Rino. Creo que es un buen momento para volver a la costa y deprisa. ¡Fíjate! ¡Vaya tormenta! ¡Deberíamos irnos ahora mismo! ¡Venga, arranca ya! ¡Vámonos! Tengo un pequeño problema. ¡Al motor no le da la gana arrancar! ¡Creía que esto sería un viaje de placer! sin querer arrancar ¡Abre los ojos! ¡Di algo! ¡Eh, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado a esta cueva? No lo sé. Solo recuerdo que me caí del barco. ¡Oh! ¡Me había olvidado del barco! ¡Esto es muy grave! ¿Qué le ha pasado al barco? Me quedé inconsciente. No sé qué decirte, pero existe la posibilidad de que se hundiera. ¡Yo también lo creo! ¡Encontré esto! El... ¡Oh! ¡No os dais cuenta! ¿Sabéis lo que significa? ¡El barco no era mío! ¡Era de mi padre! ¡Cuando lo descubra, me encerrarán de por vida! Estamos encerrados. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué es eso? ¿La luz del sol? No lo sé. Quizás sea una linterna. ¿Qué más da? ¡Puede ser la salida! ¡Vamos! Parece una especie de ciudad antigua. ¿Quieres decir como la antigua Roma o Atenas? No es posible que la marea nos arrastrara tan lejos de donde se hundió el barco. ¡Kaito, mira ese cristal! Lo veo, pero no lo creo. Fíjate, es fuerza vital pura. Toda esta fuerza vital atraerá aquí a los dragosaurios. ¿En dónde estamos? <risa> Chicos, sois un par de idiotas. Sí que está pasando. ¿En serio? Pues díneslo. He averiguado dónde estamos. Es evidente. Acabo de descubrir la Atlántida. Sí. Hombre. Sí. El mayor descubrimiento de la historia. ¿Y quién lo ha hecho? Yo he sido. Sí. Y naturalmente querrán que me quede y que sea su reino. Podría aceptar si me lo piden con amabilidad. ¡Ahí están! ¡Mis futuros súbditos! Quizá tenga razón. Deberíamos comprobarlo. De acuerdo, chicos. Es hora de ir a reclamar el trono. Vosotros seréis los consejeros. Esto me parece más que una ciudad perdida, Rina. Sí. ¿Qué hace toda esa fuerza vital aquí? Vamos, tenemos sitios que ver y súbditos que gobernar. ¡Que te calles ya! Oye, oye, como consejera, no deberías hablarle a tu rey así. ¡Hola a todos! ¡Vuestro nuevo rey está aquí! ¡Será un placer! Oh. ¿Alguien tiene un boli? Os firmaré autógrafos si queréis. ¡Son invasores! ¡Alejaos de ellos! Oh. ¡Atacarán el cristal y nos quitarán la fuerza vital! ¡Destruirán la ciudad! ¡Esperad! ¿Te has fijado, Rina? Me parece que nos tienen miedo. ¿Y cómo lo has descubierto, Serlo? ¡Apoyadme un poco! ¡Se supone que somos nobles! ¡Quietos! ¡Quedáis arrestados los tres! ¡No intentéis resistiros! ¿Por qué hacéis esto? ¡Estamos aquí por accidente! Bien, chicos, se acabó la broma. ¡Esta no es forma de tratar a vuestro nuevo rey y a sus consejeros! ¡Ya os tenemos! Os enseñaremos qué les ocurre a los que intentan robar nuestra fuerza vital. ¡Protegemos la fuerza vital! ¡No la intentamos robar! ¡Mientes! ¡Ay! ¡Eh! ¡Alto! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Devuélveme eso! Esta es la daga de Itio. ¿Cómo la conseguiste? ¡Se la ha robado! ¡Es mía! ¡Suéltala! ¡Kaito! ¡Déjalo! ¡Hay que huir! ¡Ay, ay, ¡Debemos ¡Sí! encontrarle! ¿Dónde está ¿Dónde este oído? Necesitamos un plan, son demasiados. Iremos por aquí. Bien, nosotros iremos Bien, por que este lado. Cerca. Hay que encontrarlos. Son unos ladrones. ¿Por qué está todo el mundo tan asustado por nuestra presencia aquí? ¿Y por qué no lo estás tú? ¿Por qué has decidido ayudarnos? Sí, no lo entiendo. ¿Dónde estamos exactamente? Es como si hubiéramos viajado en el tiempo o algo así. Os encontráis en el reino de la Atlántida. Por una vez, Taki tenía razón. He leído cosas de la Atlántida. Pero no es real. Se supone que es un lugar mitológico y la leyenda dice que desapareció bajo el mar hace miles de años. En parte es cierto. Nuestro reino sufrió un terrible desastre y se hundió en el fondo del mar. Muchas personas desaparecieron en el terremoto o con la gran ola que les siguió. La mayoría de nuestras construcciones quedaron destruidas, pero esta ciudad se salvó. ¿Quieres decir que ahora mismo estamos en el fondo del mar? ¡No puede ser! ¿Cómo puede vivir gente aquí abajo? ¡Es imposible! Podemos existir gracias a la Torre de la Vida. El cristal genera una energía protectora. No deja entrar el agua y produce calor. ¡Ya lo entiendo! ¡El cristal envía pura fuerza vital por toda la ciudad! Bienvenidos, me llamo Helen. He esperado mucho tiempo vuestra llegada a la ciudad. ¿De verdad? ¿Por qué? Es la profecía. Sois los elegidos. ¿Qué? ¿Somos los elegidos? Está escrito que dos héroes llegarían portando las legendarias dagas. Sí, llevamos las dinodagas, pero no somos héroes. Ayudadnos. Solo vosotros podéis hacerlo. Dadnos la fuerza de vuestras dagas. Os ayudaríamos si pudiéramos. Los soldados han confiscado mi daga. La han escondido en algún lugar. Yo sé perfectamente a dónde la han llevado. ¿Qué? Podemos recuperarla. Confiad en mí. Tengo un plan. ¡Levantaos, mis fieles guerreros! Es hora de reanudar la conquista. Siento una concentración de fuerza vital bajo la superficie del océano. ¿Estáis preparados para servirme? Sí, Evidencia, y esta vez nada se interpondrá en nuestra misión. Los dino caballeros no esperarán un ataque bajo el agua. ¡Por fin la fuerza vital de la tierra será vuestra! <risa> Seguro que mi dino daga está escondida en ese castillo. Es el único sitio donde puede estar. Vamos allá, seguidme. ¿Cómo es que conoces también el palacio? Bueno, verás, es que es posible que sea la princesa del palacio disfrazada. Has leído demasiados cuentos, Kaito. Esto es mejor que un cuento. Estamos en el fondo del mar, en el reino de la Atlántida. Precisamente y estamos en un buen lío. ¡Silencio, por favor! <ríe> Me parece que no ha oído nada. Venid por aquí. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Son dinodagas! ¡Y eso parece otro dino caballero. La cueva al otro lado de esas puertas es nuestro lugar más sagrado. Dentro están los restos fosilizados de nuestra protectora, Ictio. Estoy segura de que los soldados trajeron tu daga aquí. La necesitamos para despertarla. Cuando la ciudad se vea atacada, ella despertará y nos salvará. Tengo buenas noticias para ti, Helen. No tendrá que hacerlo sola. ¿Qué? Hay más como ella en la tierra, los Caballeros y son nuestros amigos. Si los necesitas vendrán de inmediato. No sirve de nada, no se ha movido ni un milímetro. Eh, ¿qué hacéis vosotros ahí? ¿Eh? Escapasteis antes, pero ahora no escaparéis. ¡Señad las salidas! ¡No podríamos discutirlo! ¡No somos enemigos! ¡Cierra la boca! ¡Ay! ¡Oh! Oh, oh, oh, oh. Es la princesa Helen. <tose> Lo sabía, Rina. Es una princesa de verdad. Helen. ¿Dices que estos habitantes de la superficie no han venido a robar la fuerza vital del cristal? ¡No, padre! Han venido por otra razón, para despertar a nuestra protectora Ictio. Lo descubrí en una visión. ¿Mm? ¡Fue una señal! ¡Lo noto en mi corazón! ¡Créeme! Entonces, dime, ¿cómo es que tenían en su poder estas legendarias dagas sagradas que se perdieron hace miles de años? Bueno, no lo sé. ¿De dónde habéis sacado estas dagas sagradas? Es una historia! Para ser sincero, señor, nos las dieron. ¿Qué os las dieron? ¿Quién lo hizo? Es un secreto. Lo siento. ¡Oh! No tiene gracia. Tratar a vuestro rey de este modo es inexcusable. Voy a descubrir quién me ha hecho esto y haré que se arrepienta de haber nacido. Así todo el mundo podrá ver que su rey no le teme a nadie. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Hemos encontrado la fuerza vital! ¡Vamos, chicos, cojadla! ¡Socorro! Debemos proteger el cristal que los hombres formen una barricada Sí, Majestad esos chicos ahora mismo! ¡Gele! ¡Apartaos! ¡O me veré forzada a utilizar la daga! ¡Actuáis como si os persiguiese un monstruo! ¡Anda, pero si sí es verdad! Os pido disculpas. No pude convencer a mi padre de que estáis aquí para ayudarnos. Espero que podamos resucitar al dino caballero. ¡Haremos todo lo que podamos! ¡Es una situación desesperada! Espero que tengas razón. ¡Resucitar a Ictio! Por favor, es nuestra única oportunidad. Utilizad las dagas para resucitarla. Mm -hmm. Muy bien, hagámoslo, Rina. ¡Viva mm. energía! ¡Dino Ictio ha regresado! Bueno, ahí está, chicos. ¡Es hora de almorzar! ¡El almuerzo no está servido! ¡Dino Ictio, por los antepasados! ¡Tridente de las mareas, Dino Caballero, listo! ¿Otro de esos Dino Caballeros? ¡Aparecen en cuanto te descuidas! Habéis hecho daño a muchos inocentes. Tendré que daros una lección sobre cómo comportarse de un modo civilizado. Espero que sepáis nadar porque vais a mojaros. ¿Ah, sí? ¡Es hora de hacer burbujas! ¡Oh! No creer lo que nos ha hecho. Habrá que darle su merecido. ¡Por el cristal oscuro! ¡Bravo, ¡Guerrero armado! ¡Ya! ¡Es rápido! Vais a aprender una lección muy importante. Nunca os enfrentéis conmigo dentro del agua. ¡Oh! ¡Oh! No está mal. Parece que os gusta chapotear. Voy a enseñaros a utilizar el agua como una verdadera arma. ¡Tormenta Marina! ¡Yeah! ¡Espero que no lleguemos tarde! ¡Por los antepasados! ¡Vega Espada! ¡Vino caballero superior armado! ¡Oh! ¡Se me hace tarde! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Volved aquí, cobardes! ¡No los dejéis solos! Ya veréis cuando se entere, Diamante Ryugo. ¡Vamos! ¡Aún podemos derrotarlos! ¿Qué te parece? ¿Dejamos que se marchen? Ahora que está avanzando el calor, no. ¡No nos dais miedo! Y esa pescadilla tampoco! Disculpad, no se he oído bien. ¡Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Esto no ha acabado! ¡Volveremos! ¡Largaos de aquí! Ha sido un placer. Volved pronto. Aquí estaremos. Me alegra verte, tío. Supongo que ya era hora. Se necesita dormir para estar guapo, pero después de 65 millones de años estoy todo lo guapa que podría estar. ¡Qué raro! Yo cada día que pasa estoy más guapo. Ahora <risa> recompensaré mis leales súbditos con canicas de plata y oro. No sé si despertarle. Me parece que tiene un sueño muy bonito. Será mejor dejarle dormir. Se pondría histérico si viera a los dinos. Kaito, Rina, queremos daros las gracias. Habéis salvado nuestra valiosa fuerza vital y despertasteis a Dinoiteo. Os estamos agradecidos. No tenéis nada que agradecer, fue un placer hacerlo Veréis, somos parte de un equipo El trabajo está hecho, ya somos libres ¿Ah? Un momento, ¿qué está pasando aquí? Debemos irnos, la profecía se ha cumplido Adiós, amigos Esperad, ¿qué os pasa? ¿Helen? ¿Dónde estás? Kaito, Rina Tengo una última petición Aseguraos de que la fuerza vital de este planeta Nunca se extinga Helen, su padre y las gentes de esta ciudad solo eran recuerdos. Porque su compromiso de proteger la fuerza vital hasta que yo despertase era tan fuerte que les dio forma física temporalmente. Asombroso. No te preocupes, Helen. Te lo prometo, nunca bajaremos la guardia. La tierra está bajo la protección de los dinocaballeros y así será siempre.